Ya, ya estamos, ya estamos en vivo. Eh, buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Hoy nos complace estar aquí con Angie Vázquez y Rafael Cancel Vázquez. Eh, Muchas gracias a ambos por estar aquí en este Facebook Live número 47 el Día de la Clara con Claridad. Hola, buenas noches, Gabriela, buenas noches a todo el público de Claridad. Buenas noches, amigos de Claridad y todos los que nos acompañan esta noche. Excuso a mi compañero Rafael Acevedo, que no se ha conectado todavía, pero tan pronto esté por aquí presente, le doy paso para que se integre a la conversación. Decíamos tras bastidores que habíamos titulado eh, este live Compartir un café, celebrar a Rafaelito, y es porque el próximo 18 de julio Rafael Cancel Miranda cumpliría 91 años de edad y aprovechamos este espacio virtual para tenerlo siempre presente, eh, que, que nunca muera y salga de, de nuestras mentes y nuestros corazones. Así que decidimos eh, titular así el, el live y también porque queremos relacionarlo con con esa actividad que él hacía frecuentemente, que era venir aquí a la sede del periódico a tomarse su cafecito, él tenía una taza separada para, para él. Eh, y además, porque le comentaba a Andy antes de comenzar, que él escribió eh, un poema que se titula Diferir o combatir. El 3 de enero del 2017 lo escribió. Y este poema inicia con estos cuatro versos. Si difiere conmigo pero es de buena fe, podemos ser amigos y compartir un café. Así que ese, esos cuatro versos fueron el pie forzado también para titular este live. Mira, Lorena, ¿te voy a interrumpir un momentito? Sí, adelante, todo lo que quieras. algo que me acuerdo, cuando yo empecé a tomar conciencia de quién era él, eh, y a veces venían políticos del PNP, o no el PNP, pero estadistas, o estadolibristas a pedirle, darle la mano, y ¡ah, qué es un honor, don Rafa! Y yo pues quizás en mi adolescencia, que todavía estaba en formación, decía, pero papá, ese tipo no es estadista, como que él no cree totalmente en contra de lo que, por lo que tú estuviste preso tantos años y tiraste tiros. me dice, bueno, hijo, si, si son puertorriqueños de buena fe, son mis hermanos y yo estoy luchando por ellos. Ahora, los que son por tumbarse a los chavos y por corruptos, no, ese enemigo, sea japonés, sea gringo, sea puertorriqueño, ese es mi enemigo. Sí. Ahora, si cree de buena fe que la estadidad es lo mejor para Puerto Rico, bueno, allá él, pero si es de buena fe, oye, somos dos hermanos y yo también estoy luchando por él. Así que eso que dices de que tenemos nuestras diferencias, pero nos damos el café juntos, bueno, pues si es de, eso es algo que él me decía de tal docente. Siempre y cuando fuera de buena fe, no para tumbar chavos. <risa> Sí, más adelante vamos a hablar de ese sentido de, de hermandad y de amistad que siempre estuvo presente y manifestó. Antes de comenzar el tema, bueno, para continuar lo que lo brinqué, nosotros estamos desde la semana pasada, el periódico Claridad, digo, en una campaña anual de recolección de fondos y entonces a través de toda la transmisión va a estar corriendo un cintillo para que sepan las maneras de, que tienen disponibles para allegar fondos aquí a, a nuestro periódico para que siga eh, subsistiendo y en pie de lucha. Así que quería hacer esa, esta paréntesis ¿verdad? para recordar esa, ese anuncio. Ya que empezamos hablando de poesía, a mí me gustaría... Cafalito escribió un sinnúmero de, de libros, tengo entendido que nueve. Nueve, sí. Y en esos libros escribía sus versos y escribía también reflexiones, porque hay prosa también poética, no, no solamente son versos. ¿Ustedes tienen constancia o él les comentaba de cuándo fue que él le nació ese interés en, en escribir y en redactar versos y poesía? ¿Cuándo le surge siempre, desde siempre fue, fue en la cárcel? Bueno, yo antes de que yo sepa dónde mamá iba, ella, ella debe contestar esa pregunta su uh -huh. certificado y su premio y su cosa de literato, pero yo voy más para atrás para lo que yo no voy a decir. Ajá. vamos Porque a veces desde que somos niños, pues tenemos intereses en cosas. Eh, y él me contaba que o sea, él nació en 1930. Uh -huh. Él veía cosas de ahora, eh, bueno, hasta de los 90 y los 2000, es que decían, guau, wow, hijo, ¿qué, qué diferencia hay, mira cómo se viste la gente. Dice, en mis tiempos eso jamás pasaría. O sea, los muchachos mangalalgo, lo siempre a las muchachas siempre con falda larga y las cosas pues, cosas de antes, esos eran sus tiempos. Y decía hijo, cuando yo crecí, tú sabes, el vacilón era estar en la Plaza de Mayagüez eh, y se nos ocurrían versecitos y le decíamos piro a las muchachas que las muchachas caminaban, él me cuenta alrededor de la Plaza de Mayagüez. Pero él me dice, mira, verle el tobillo a una muchacha, eso era como guá, la conversación de la semana porque le dieron el tobillo porque usaban falda larga, imagínate los 30 principios 40 así que yo creo que su primera fase de poeta fue componiendo piropitos bien sanado un poco comparado con lo que escuchamos hoy día que él serían flores y rosas eh, diciéndole a las muchachas que caminaban el rol de la plaza yo creo que ese es el comienzo ¿Y tú, Angie, ¿por ¿Dónde crees que va el comienzo de, de su no, vida no, no, poética? Bueno es que Rafael sí desde, desde jovencito escribía eh, de adolescente, ya él, él participaba en un programa de radio que, en Mayagüez, que, que ese programa había sido de Juan Mari, Juan Mari Bra. Y entonces cuando Juan se vino para San Juan a estudiar a la universidad, pues Rafael y otro compañeros nacionalistas heredaron el programa. Y Rafael, digo Rafael, yo creo que con 16 años, era el editorialista del programa, o sea, él, él escribía los editoriales. Eh, pero él, él escribía, este, tenía obras de teatro, ¿no? Escribía en la escuela superior, escribió una obra de teatro, dos intereses, que bueno, se perdió porque ahí lo atestaron por primera vez. Pero él, desde jovencito, él escribía. Este, y el escritor, porque Rafael escribía todos los días, o no solamente los nueve libros publicados, él todos los días se sentaba a escribir y además de los libros, pues en un momento publicó una revista que tituló estable que yo creo que llegó como a los 34 números. Este, escribía muchísima cuando descubrió el, el internet y las computadoras, pues entonces tenía una lista de amigos y de, escribía mensajes, escribía pensamientos, se sí, escribía todos los días. Él tenía esa disciplina de los escritores todos los días. O si sea, yo tengo cajas y cajas y cajas de cosas en el manuscrito de él, que lo que él publicó en los libros realmente es una pequeña fracción de todas las cosas que él escribía. ¿Y qué él hacía? Se apartaba para para escribir o tenía, dicen que tenía, lo practicaba diario, era como un ritual, tenía un espacio para... sí bueno, obviamente pues en la cárcel, él, él decía que él siempre, a través de los muchos años de cárcel y en las distintas cárceles, él siempre tuvo una celda solo, o sea, él, él nunca compartió con otro, y entonces ahí él tenía su pequeña mesa y su libreta y escribía. Ya, en la casa, pues, teníamos un cuarto que era como una oficina, ¿no? Era, pues, yo este, trabajaba en la universidad, enseñaba, y, y tenía que trabajar mucho también en la casa escribiendo cosas. Así que teníamos todo escritorio y computadoras y tenía su oficina. Oye, y yo tengo entendido que eh, la relación de ustedes dos empezó también con una relación epistolar, Así fue, Bien, así, de, así de importante fue el proceso creativo en su vida, si nos pudieras hablar un poquito de eso, ¿cómo, cómo fue que te enamoró? <risa> pues mira, él este, estaba preso, pero ya este, era el, el año 77, y eh, yo trabajaba en la universidad y era ya la Navidad de ese año, y estaba la campaña por la de los nacionalistas, por pues, todo su apogeo, ¿no? Y el comité de eh, proescarcelación de los presos, como parte de la campaña de esas navidades, hicieron unas tarjetas de navidad para enviarle a los presos nacionalistas. Entonces, pues, poco antes, ya estábamos a punto de irnos en el receso navideño, y yo me acordé de las tarjetas y las estaban vendiendo en el Centro Universitario Católico. Me fui, y ese día que fui, ya era casi para empezar las vacaciones de navidad. Lo que quedaban eran cuatro tarjetas. Así que yo compré las cuatro tarjetas y entonces este, yo, uno, uno de los cinco, ¿no? Había, estaban cinco presos porque Andresito todavía estaba vivo. Y yo no sé a quién se quedó. Yo, yo mandé cuatro tarjetas. Al día de hoy todavía yo pienso, pero qué tonta, ¿por qué no busqué otra tarjeta? Y le mandé la quinta tarjeta, ¿no? No tenía que ser esas tarjetas en particular. Pero bueno, alguien se quedó. Eh, entonces, bueno, pues nada, me fui de vacaciones de Navidad y cuando regresé en enero, yo tenía un, un apartado en el correo de la universidad, y cuando abrí el apartado, pues entre la correspondencia que estaba allí, había una tarjeta. Y yo miro el remitente y de primera intención, entonces, dije, ¿quién será esta persona? O sea, no, no me acordaba, de verdad que no me acordaba. Y cuando la abrí, era una tarjeta bien bonita de Rafael, con un mensaje entonces, completamente personal, eh, muy lindo. Y realmente entonces, me impresionó que se tomara, pues, eh, que me contestara, ¿no? que me enviara una tarjeta de vuelta, que se sentara a escribirme sin conocerme. Y entonces a raíz de ahí, pues yo le escribí, yo tenía una foto, en esa época yo era un poco aficionada a la fotografía, y tenía una foto de un pabellón de orquídeas que había en el jardín botánico de la universidad no sé si todavía existe pero allá había un gaseo eh, donde ponían las orquídeas que iban cultivando y yo tenía una foto de, de unas orquídeas de ese gaseo y le, se me ocurrió mandarle esa foto de esas orquídeas y me contestó a vuelta de correo agradecidísimo porque él se le había olvidado que las flores podían darse en tiesto, se le habían olvidado los tiestos. Uh -huh. Porque estaba tantos años preso, que, y no había visto flores, y, y no había visto tiestos, ¿no? Flores en tiesto, y se la había olvidado. Así que él estaba emocionadísimo con, con haber visto de nuevo, o se recordaron recordar uh -huh. la uh -huh. en un tiesto. Y bueno, nada, la correspondencia entonces siguió, y por este, como dos años, y ya en el 79, pues Rafael salió y él siempre tenía esa, ¿sabes? yo tengo toda una colección de tarjetas, y, o sea, ese es las para mi cumpleaños, para el Día de las Madres, para las Navidades, ese se sentaba por la noche y escribía un verso o escribía varios versos y me hacía la tarjetita, sí, sí. y ya te, bueno, hasta su última Navidad realmente constantemente sí. y cuando yo era chiquito recuerdo que si íbamos de San Juan a Mayagüez él tenía una libretita ah, sí, sí. y si entonces, como los artistas que estén viendo esto sabrán cuando te entra la musa te entró <risa> tienes que dejar lo que estás haciendo si te estás bañando tienes que cerrar y porque, <risa> porque si te por preso o pitado por Mayagüez él tenía que pararse en la acera sentarse escribir y entonces se iba por ahí sí. y eso sí. Fue sí. Paraba cada rato porque le entraba la musa. ese yo creo que ha sido uno de los más privilegiados del país. También le escribió un poema Mayagüez, pero por es, de eso hablamos ya mismo. Para seguir la misma línea de poesía y entrelazar eh, sus versos con, con su vida y con los temas que le apasionaban, también escribió un poema que tituló La luz de mi viejo. Y en ese poema, él habla de, de la gesta patriótica de, de su padre, Rafael Cáncer Rodríguez, y de esa relación y ese legado que le dejó su papá a él. Y a mí me surge la pregunta de, para ti, eh, Rafaelito, ¿de qué manera te han impulsado ambos testimonios de lucha patriótica a continuar esa lucha, pero ya desde, otra, eh, desde otros tiempos y de otras, eh, desde otros momentos históricos? Sí, pues mira, yo a mi abuelo no lo conocí en vida, porque él lo mataron antes de yo nacer. Pero sí lo conocí a través de las historias de papá. Y yo pienso que su papá, o sea, mi abuelo, era, o sea, estaba Dios y después estaba mamá. Y, después, y por ahí arriba también estaba Rafael Cáncer Rodríguez. Así que él lo recordaba mucho, hablaba mucho de él, contaba muchas historias de él. Y de vez en cuando, igual que yo ahora pienso, Coño, ¿qué haría papi en esta situación? Pues yo sé que a veces él pensaba, ¿qué haría su viejo? Oh, coño, si mi viejo hubiera esto, oh, coño, si el viejo, y él le hablaba a veces al viejo. Coño, <risa> así que yo pienso que, igual que a través de papi, no solo yo, sino un montón de puertorriqueños eh, pueden guiarse para tomar decisiones o continuar la lucha desde de X o y, de trinchera. Eh, pues es con el ejemplo, con el ejemplo que me daba a mí y el ejemplo de la vida de Rafael Cancel Rodríguez, que dio, tú sabes, Hacienda y lucha daba dinero de la molería que hacía para la lucha, se arriesgaba, guardaba alma, mandaba alma eh, para la revolución cubana y de hecho un amigo Jerry, me, me escribió, mira, recuerda que tu empezaría esta entrevista, y estoy totalmente de acuerdo, gracias ayer eh, solidarizándose y, y estrechándole un fuerte abrazo al pueblo cubano eh, que, que tanto le debe, así que lo primero antes de eso, sabemos que están pasando una situación difícil, pero han pasado un montón de situaciones difíciles y si alguien puede sobrevivir a, a la mayor adversidad de este planeta, es Cuba. Sí, sí, gracias por, por recordarlo. Yo tampoco lo dije al principio del de live, pero próximamente podríamos dedicarle algún live a, a ese tema. Así que sí estamos aquí también con el pueblo cubano. Así que qué bueno que, que lo trajiste porque se me había pasado. Voy a darle paso aquí a Rafa que llegó para que se integre a... La, a la conversación. Buenas noches, Rafa. Saludos. Me, me perdonan el, el atraso, pero es que yo mi, mi cabeza y yo a veces no estamos juntos. Así es que... No. Pero saludos. Llegué, llegué el momento en que están hablando sobre Cuba. Así que este pues, quiero aprovechar para, para enviar el saludo solidario a, a Cuba. Eh, y por supuesto sí, sería como un tema necesario para una próxima ocasión. Rafa, ahora tenemos dos Rafas hoy, así que voy a tener que distinguirlo. <risa> a, empecé como, como había este, pedido Rafa, había sugerido leyendo poesía de, de Rafaelito. No sé si más adelante tú quieras declamar algo o leer algo sobre él. Yo estoy dejando llevar por este su último libro publicado que él presentó aquí. Que está en la claritienda. Y está en la claritienda. Y creo que aquí está también ese, ese poema del que había, el último que, el que dije el título, el de La luz de mi viejo. Creo que está aquí contenido, pero no, no recuerdo la página, así que si lo encuentro ahorita podemos leer un poquito. Rafa ¿quiere un turno al bate o seguimos aquí? Ah, te teníamos una pregunta, Rafarito, ¿verdad? O se quedó en el tintero, me había... Dicho que ibas a hablar de Cuba antes. No, no, no, no. Era que, que un amigo me decía que hubiese empez... el papi hubiese empezado la entrevista como un paréntesis, Ajá. dando su solidaridad al pueblo cubano y que echen para adelante. Que, que han, que, que han, que han, han retado y han vencido tantas adversidades, que esta una más, que van a ser airosos eh, para el beneficio de todos los cubanos. Sí, Eso sí, es estábamos hablando sobre. Eh, los testimonios que visto, de Rafael Cáncer Miranda y de Rafael Cáncer Rodríguez, así que eso se quedó por ahí también. Bueno, como guía, son dos pilares para mí en la lucha puertorriqueña de tantos hombres y mujeres que hay, eh, pero son de esos quiere, que guían con su ejemplo, no tanto con palabras. O sea, sí papi escribía muchísimo, y sí fue a la ONU eh, a presentar el caso de Puerto Rico, fue a Cabildial, viajó a varios países abogando por la independencia de Puerto Rico, pero sus acciones, pues por ahí que las acciones valen más que un palo. Pues, pues lo demostró de muchas maneras, hasta esa grandísima, eh, con los tiros del primero de marzo. Eh, así que nos guían con su ejemplo. Pero que tanto Rafael decía de su papá algo que Rafaelito mismo puede decir de Rafael papá. Rafael siempre decía que su papá fue un nacionalista este, entregado, ¿verdad?, a la causa de la libertad. Sin embargo, eh, Rafael dice que su papá nunca le dijo haz esto, métete en esto, piensa de esta manera. Este, no, su papá nunca le, le trató de llevar por, el, por un camino ideológico particular, ¿no? Ni siquiera el nacionalismo, sino que Rafael dice que le dio la oportunidad para él mismo ir descubriendo la verdad de, de la situación colonial de Puerto Rico y él tomar sus propias decisiones. Que su papá, hasta el punto de cuando eh, el ataque al Congreso, Don Rafa estaba encarcelado por, por la insurrección nacionalista, y cuentan los nacionalistas que estaban presos con él que cuando dieron la noticia del ataque al Congreso y que era el hijo, el hijo de Don Rafa, estaba era uno de los de comando. Rafael dice que, que, que Don Rafa, tranquilito, dijo, bueno, si mi hijo estaba allí, estaba donde tenía que estar. Y entonces, esa actitud de Don Rafa, Rafael la revivió con nuestro hijo, porque Rafaelito, de chiquito, realmente su papá era su papá. Y él no tenía noción de toda esta otra dimensión pública que tenía Rafael. Él sí, bueno, las reuniones y otra, otra reunión, y ya te vas para otra reunión. Es, ese era el lío, las reuniones. Pero fuera de eso, él no tenía conciencia porque Rafael nunca lo, y lo sentaba a hablarle, a decirle, y metete en esto, tienes que ir para allá. O sea, él dejó a toda la vida menos que Rafael él, él fuera descubriendo las cosas por sí mismo. Y así, Vamos te <risa> a tener que distinguir entre Rafaelito y Rafael. Es que todos los Rafael Es muy llano de Rafael. Sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿El, qué? ¿El, qué? Ah, no sé. Bueno, nada. El, el punto que traigo es que el papá de Rafael Cancel Miranda nunca le impuso a su hijo, el eh, hombre Rafael nunca le impuso a su hijo, Rafael Cancel Miranda. Eh, un camino ideológico, un camino de lucha, o sea, lo dejó libre para que él escogiera. Rafael dice que él fue descubriendo cuando uh -huh. lo descubrió y entendió pues ya él supo que era lo que él tenía que hacer. Uh -huh. Y lo mismo pasó con este uh hijo. -huh. O sea, Rafael tampoco nunca este, le estuvo como predicando el sino que no, Rafael. Digo, por él se arriesgó conmigo, porque fue en lo opuesto. <risa> Yo estoy de acuerdo en que los padres le hablen a sus hijos sobre la historia de Puerto Rico, contada por los puertorriqueños, no por el otro lado, eh, y llevarlos a actividades para que vean. Tampoco forzarlo, pero sí exponerlos a, a nuestra historia. Pero papi no lo hizo conmigo. Y lo pudo haber hecho porque jugábamos pelota o un conceptos, nos íbamos a remar. Él era un papá normal. Es como si él fuera un mecánico, un maestro, no, no sé, normal. Eh, así que él nunca me hablaba de política, se corrió el riesgo. Yo me acuerdo, porque yo crecí hacer el sacrificio de ellos dos. Estudié en una buena escuela, teníamos el privilegio de tener cable de televisión en la casa, y yo veía muchos programas en inglés. Y yo, pues, luego me fui dando cuenta cómo la televisión, los medios te van moldeando la cabeza. Que yo recuerdo haber tenido ese pensamiento, quizás hasta mi adolescencia temprana de que sin Estados Unidos, tú sabes, como papi si nacíamos sin ombligo, que Estados Unidos era la cosa mejor del mundo, porque era lo que yo veía por los medios, y mi papá ni mi mamá, ellos siempre eran saca buenas normas, estudia, ser responsable, mientras llega a tiempo, o sea, valores universales. Pero de cuestión de historia, cuando a mí me dicen, ah, tú eres independentista por tu papá, obvio, que obvio, si yo era adolescente, yo pongo a pensar, yo sería estadista, y yo pensaba que Estados Unidos era, olvídate. Que, que, que nos haremos sin ellos? Y yo se lo agradezco muchísimo porque yo me di cuenta yo decidí ir a ser independiente por mi propio camino. Uh -huh. Se lo agradezco tantísimo. Ahora, cogí un riesgo porque yo me no pudo haber ido para el otro lado y ser pro -trampi. Bueno, había ha traído, pero este, este, este discurso no lo escuchamos en la casa, tú sabes. Nada que ver de que Estados Unidos era. Ah, bueno, no, no, no, no, no pero que no, no, no, no pero es que no escuchaba ninguno. Y cuando tú lo que ves, recibes de los medios de comunicación. Es una cosa, noticias muy cerradas que si no es por claridad que existiera, pues por, por, que no viene a estar el resto de la noticia. Así que se corrió un riesgo, por eso le agradezco tantísimo, que no es hasta que yo le empiezo a preguntar a él. Uh -huh. Entonces es que él me empieza a enseñar la historia por Puerto la otra cara. Así que yo vine a ser una ya tarde. Pero qué importa, el que está viendo esto, y tiene 72 años, y hoy es que te conviertes, o mañana, bueno, pues está bien, a sí. tiempo. <risa> es que cuando el era pequeño, estamos hablando ¿verdad? de la nación en el 80 y eran tiempos difíciles, eran el rico todavía del calqueteo, de la reflexión, Y realmente nosotros tratábamos mucho de protegerlo. Y lo protegerlo era, esta parte era que él tuviera amigos normales, que se relacionara con todo el mundo en la escuelas era, era parte de una cosa. De tratar de protegerlo, eh, porque bueno, era o en sea, la década del 80 eh, y el 90 todavía este, este era un tiempo de, de, de, de difícil, ¿no? Para poder independientemente, así que. Siempre sí, había... todavía lo perseguían, a veces estaba sí, muy caro sí, sí, y él sí. sabía que había alguien persiguiendo, me lo decía. Sí, sí. Y mira, sí, podíamos eh, rutas diferentes, Yo, hasta la universidad, sí. los noventa y pico, al final y pico había un tipo que me seguía a todas partes. Fui en la yupi. Como por dos semanas, hasta que fue tan raro, y pues le tomé una foto de un día. Y, y se le enseñó a papi, y me no me sí. ¿está en todos los salones que llevo en los pasillos? En la avenida Universidad, en toda la que. Pero, ¿qué pasa? Este tipo no está siguiendo tanto. Un día le, le tomé una foto a papi, esto lo puedo decir ahora. Le pues, ya lo está por allá arriba. Le di la foto del viejo, le dije a mi itinerario, ¿De Dónde yo estaba, yo no sé si, pero yo no sé qué hizo papi por ese tipo de cosas No sé qué pasó. No, era, era parte de nuestra cotidianidad no, no, era. Había no, un cuando era chiquito que llamaban no, no. a casa, si él salía, llamaban y enganchaban, si él llegaba, llamaban y enganchaban, como sí. dejando eso sabemos que tu esposa está ahí y tu hijo, y te fuiste, están solos. Papi, ¿Por con sí. la cabeza? No, no. Así pero que eso nada, pasa, Nosotros claro, hacíamos lo, lo, lo más posible por vivir una vida normal, o de sea, ¿no? a la playa, hacer cosas como familia, y no, no, no dejar que, que, que los eventos que ocurrían ¿no? que nos trastornaran la vida, o sea, tratar de, de tener una vida normal y por supuesto pues, como no llama la atención. ¿no? Y, pues, tuvimos algunos momentos difíciles, no recuerdo unos años que trabajé en una eh, me sirvió, de acuerdo con ahora, mundo, solo, como me sirvió robar a toda la vida de la tuve hasta un Pero nada, eh, pues son la cosas gente. que vienen con el territorio y, y, y nada. Mi, siempre era, eh, mi política era no dejar que interrumpiera nuestra vida, tener cuidado, protección, que se no sea temerario, pero no, no hay, esas cosas transformaron nuestra vida. Y gracias a eso, hasta el hijo tuvo una vida. Una niña completamente normal con sus amigos, la escuela. A veces ocurrió cosas, vida vida. pero no se enteraron. Yo aprovecharon no? ahora al primer anuncio. Yo sé que el día de acuerdo con su hiciera este. En esa época había pocos libros, gracias a Dios en mi casa, había unos libros de historia, el otro, la del otro lado de la moneda, lo que me enseñaban en la escuela. Pero además de los libros del de que descubren periodos grandes de décadas para atrás, si uno quería estar actualizado con las luchas del día, pues ¿dónde yo podía buscar información? Donde tú que me estás viendo, mira, aquí abajo hay un sentido que dice, colecta anual, ¿no? ¿cuántas luchas se habrían ignorado si no las hubiésemos cubierto primero en claridad? Así que tú que estás viendo, saca la tracha móvil, ya me hace porque si no, es por, claridad, porque sí. si no es por claridad, ¿cómo uno va...? A construir esa historia y uno puede buscar y ver. Así que, si no es por claridad, y yo sé que el viejo estaría muy contento que era esto, que le donara porque el viejo claridad es una de las entidades más importantes que tiene Puerto Rico. Así que, no solo de boca, donen. Pero... Mira, Rafa, se ve, vamos a tener que traer a Rafaelito, más o menos. Para que sea agresivo. es una de las mejores publicidades que, no. que, no. Le, han, que no. le han dado el periódico en los live de. Oye, una, una cosa que, que, que ahora que estás mencionando eh, es, eh, a claridad, una de las cosas que más eh, apreciamos en, en claridad eh, era las la visitas los jueves de, de, de don Rafael y Angie. Eh, porque a mí siempre me llamó la atención que, que, que Rafael Cáncer Miranda inspiraba mucha serenidad. Eh, su mera presencia causaba tranquilidad, no sé, como una sensación de paz, ¿verdad? Que, que para, para los que no saben de la historia o no conocen eh, o no tuvieron la, la, la oportunidad, pues parecería contradictorio, pero este no fue la persona que fue al, al, allí al Congreso, sí, esa misma persona lo que inspiraba era tranquilidad, paz. Eh, nunca lo escuché hablando de, de, entre comillas, enemigo de manera despectiva o, o, o, o, o vulgar. Eh, estaba muy claro en lo que planteaba eh, y con mucha tranquilidad y eso como que lo, lo, lo proyectaba eh, así que yo siempre agradeceré haber tenido la, la, la experiencia de, de esos jueves de café con que María, María le hacía café a Angie y a, y a Don Rafa porque eran, eran momentos de no sé como una alegría muy, muy particular eh, y en algún lugar estará don Rafa escuchando y, y, tomando y, café, y, tomando <ríe> y tomando su café. Pues aprovechemos ese comentario, Rafa, para hablar de las cualidades que tenía, las múltiples cualidades que tenía Don Rafa Cancel. Habíamos dicho antes de empezar que él tenía un, además de esa serenidad que proyectaba, un gran sentido del humor y que manejaba la vida con, con esa gracia. Eh, que uno no pensaría, no se esperaría. Una persona que está quizá muy pendiente a los temas políticos y tan adentrado y metido, viviría con un ajetreo y con una angustia, no sé, incluso esta tristeza de todos estos procesos políticos, no solo de aquí, también a nivel internacional. Así que él, como quiera, mostraba un sentido del humor. ¿Qué les parece a ustedes? Como familia, ¿verdad? Era así también dentro de, de, del hogar. Sí, sí, él tenía un sentido del humor estupendo. Él, él, a veces en las situaciones como más complicadas, de, de momento él empezaba a reírse y si algo salía mal, ¡a ¡Ah caramba, mira esto! Y empezaba a reírse. ¿no? O sea, él, eso de, de estar triste, de estar empoderado, eso no iba a tener. Él, Él, contaba que cuando estuvo Alcatraz, eh, a los 23 años, se ¿no? ¿Eh? pues, un hombre joven eh, con una sentencia de 83 años de cárcel, que encuentra en Alcatraz. Entonces él, él dice que él, eh, esos años, eh, por, por varios de esos años, él se dedicó a leer todo lo que, lo que había en la biblioteca de Alcatraz sobre psicología, comportamiento humano. Porque él necesitaba, él quería entenderse, ¿no? Él, él, porque sabía, porque le esperaban largos años de cárcel en una situación muy dura. Así que él dedicó esos sueños como a, a explorarse él mismo y a conocerse él mismo. Y yo creo que en ese proceso de autodescubrimiento, de autoentendimiento, él fue como. Desarrollando una perspectiva de la vida muy, muy amplia, a la vez que muy profunda, ¿no? De, de qué es lo importante, qué es lo esencial, el eh, no dejarse igual en la minucia, el eh, no perder la perspectiva de las cosas. Y yo creo que eso le sirvió mucho eh, también para la lucha, porque eh, eh, dice que él, una de sus características era que él era un luchador unitario. O sea, él no creía... Estar creándose eh, con denuncias De, de estrategias y cosas así ¿sí? sino es Esa lo que decía acá, al principio de que todo Este pequeño de buena fe es bien malo ¿no? Porque de, de, Se logró como En este autoanálisis como separar La esencia ¿sí? de, de, de la paz ¿no? De las cosas Y por eso siempre está tranquilo ¿ves? A veces no estaba como algo histérica Con algo y muy complicado, algo salía mal teníamos algún problema, tranquila, no te preocupes, vamos a resolverlo, qué no hacemos Y ya este, tenía una tranquilidad, bueno, tenía que tenerla, porque imagínate un hombre que salió de su casa para, para enfrentarse a la muerte, que pues ya después yo creo que si me pasar por esa experiencia, pues ya no hay nada que lo o sea, ir en ese camino a y sencillamente ni, no ni por un momento de que no iba a regresar, que iba a dar su vida o que, lo que, lo que, sale, lo que Yo es una experiencia tan fuerte que ya no hay nada que le pueda sacar de bien. De de de... no, no, no, no, de entonces, él era un payaso todos los días en la casa, en la, <risa> la lucha ultra mega serio y con eso no se relaja la lucha pero en la casa y por las amistades es un payaso nosotros todos los días estamos, estamos en inglés el bullying <risa> sí, o sea, él vacilándome sí. yo vacilándole escondiéndole cosas él no es como está pro no, diario no importa lo que estuviera pasando en el país eh, y corriendo de la máquina. Y corriendo de la, <risa> la máquina. O sea, él, se estaba, él, él vivió una vida feliz. Porque no, no, él dio su juventud, que tiene una forma de eso. Él vivió, él vivió su juventud, a plenitud. Un hombre libre de la cárcel. Y cuando salió, pero se lo gozó. Digo, con la lucha también. Y estando siempre, maquinando como él decía, frío, metódico, calculador la tuya, ¿no? Y para la lucha. Pero en el día a día, él decía, la patria empieza por la familia. Y en la familia, en el seno de la familia, lo que había era mucho amor y mucha alegría. Y risa, yo creo que no hubo un solo viento, no nos ríderan. Por más que estuvieran pasando cosas terribles en un país mm. o en el mundo. Era un tipo feliz. Mm. Y esa serenidad que dice Rafa Acevedo también. Yo podía llegar molesto de cualquier lado. Entonces llegaba a la casa, el viejo siempre miraba, porque si llegaba con visita tenía que tener la guayabera o sea, ya me encantaba la vida. Si yo estaba con Rafa Cedro, tomando un café y le decía, Rafa, vente, vamos para la casa un momentito. Yo no llamaba antes. Para que, a la policía, que Él estuviera en camisilla. Yo creo que muy poca gente no en camisilla. Yo tenía que ponerse la guayabana. ni siquiera los brazos, porque él siempre tenía la vida. La... Ah, la manera larga. Nadie le veía los brazos y las piernas muchas cuando yo llegaba si estaba molesto, llegaba a la casa y es esa serenidad que habla Rafa Cebedo de que tú le podías contar de que estaba molesto y ya en 10 segundos él te decía algo que ya te estaba, pues, por su mera presencia ya te ha inspirado esta serenidad de 100 <risa> en el 1990 el dos días antes de las elecciones en Nicaragua que obviamente la, la relación de Cáncer Miranda con Nicaragua pues, la, la conocemos. Eh, estábamos en Mayagüez, un grupo de entonces poetas jóvenes, estábamos hablando de hace 31 años, eh, y al momento de presentarnos, nos presentaba Rafael Cáncer Miranda y eh, terminó diciendo, estos poetas jóvenes que, que, son, que serán capaces de ofrendar la vida cuando sea necesario, y los que estábamos allí, los poetas jóvenes entonces que estábamos allí, Parece que don Rafa nos vio el rostro cuando él dijo esa frase y cuando bajamos de allí después de leer poesía, nos dice eh, usted puede ofrendar la vida con su trabajo, ¿verdad? Así que, así que todo, todo el mundo tranquilo. Entonces esa salida como que, como que nos dio una, una nueva vida en ese momento. Y yo, yo recuerdo las anécdotas de Don Rafa cuando visitaba el periódico Actualidad, y nunca olvidaré la, la de su carrera como pelotero mientras estuvo, estuvo preso, eh, cuando dice, le, le decían Pistol Pit, eh, porque, porque tiraba durísimo, pero bien descontrolado y todo el mundo le tenía miedo cuando, cuando lanzaba eh, Rafa en cárcel Miranda. ¿no? Eso, ese tipo de anécdotas... Eh, y de, y de salidas eh, humorísticas eran eran una, una característica que siempre admiré de, de don Rafa. Y eso, eso era, ese era uno de sus hobbies y de practicarlo contigo también, Rafaelito. Porque ahorita mencionabas que él te llevaba al parque, a remar y a jugar pelota, así que podemos decir que ese era su hobby. Sí, él veía los juegos, aquí en televisión, hasta. Yo sí, era fanático del béisbol de, de grandes ligas cuando empezaba la temporada. Todas las bueno, todas la, Yo me con él, pero yo que. mi bolita y yo yo jugaba, pero bueno, desarrollé el entendimiento para los standings, porque como tenía que leer el periódico, que tenía que leer la parte de deporte. Y bueno, llegué a entender los standings, Entonces queríamos como esta garata amorosa, porque yo. yo era, de los Yankees y el de los Mets que Se nos cuando había juegos de Yankees de Mets, aquello era primero. Pero él le gustaba mucho el lugar y en la cárcel, estaban en la cárcel dos trofeos, uno de, de jugador más valioso y otro de los cuatro del Año. Yo tengo una foto de él y los compañeros del equipo eh, en la cárcel. Claro, es, de, es de Alcatraz, pero jugador, no falió eso. Ah, le damos oldera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no había un parque de bota era un parque así, pero sí, pero él... No le gustaba y el, el ejercicio, él cami caminaba mucho, ¿no? Entonces, y que tuviera el problema de la vista, pero él donde no pudiera ir caminando, él iba caminando. Era un nadador estupendo, le encantaba la playa y le encantaba nadar. Era un nadador bien fuerte. Ahora si fuera por él nadaba con guayabera. <risa> <risa> si no, no, para la playa sí se la quitaba. <risa> pero, <risa> <con guayabera. risa> pero iba con guayabera a la playa, a la arena con mandalay. <risa> Esos es los tiempos de antes, ese es el uniforme boricua nacionalista siempre. Eh, así que sí, la pelota es numerosa era en su vida, la de los Mets, la de los indios de Mayague, que la pelota sí. cubana también de vez en ¿no? cuando sería la pelota cubana. Voy a agradezco aquí el, el número de comentarios que va haciendo la gente, hay un hilo de comentarios chévere. Hay un comentario de otro Rafael, Rafael Anglada, que le voy a dar paso ya mismo sobre Cuba. Eh, cuando hablemos un poco de esa de esa solidaridad internacional que tenía Rafaelito y que también se expresa y se expresa a través de su poesía, pero un poco hablemos sobre cómo fue la vida de Rafaelito en la cárcel, qué les contaba él, Angie también decía que él muchas veces expresó sobre este tema incluso en sus escritos, pero ¿qué hablaba él con ustedes sobre esta experiencia en las distintas cárceles? Pues, y, y Rafael estuvo, bueno, primero estuvo dos años preso en Kalahasa, Florida, eh, por el servicio militar obligatorio a los 19 años. Eh, luego, eh, en, después del de que saló de, de esos dos años de cáncer, su papá lo envió para Cuba, que de fue la primera vez que lo tuvo, porque lo querían volver a buscar por el servicio militar. En Cuba vivió 14 meses y cuando la el poder, pues lo arrestaron y, y ahí estuvo de nuevo encarcelado en Cuba en una notoria pensión llamada Cisconia. Ahí estuvo un tiempito breve y lo deportaron para este Puerto Rico. Y luego, en Puerto Rico, cuando llegó, volvió de nuevo a la fiesta. Y ahí eh, eh, la a en el 52 y ya en el 54 fue eh, en la congreso eso y estuvo eh, 25 años de medio preso. Eh. Eh, una de las cosas que dice sí. en la cárcel es eh, que salen de la cárcel, pero en la cárcel se queda en ti. El... Ese proceso de la encarcelación no es que dejas en la cárcel y empieces una vida nueva. Eh, se queda hasta él. Al principio, pues, la desorientación espacial era muy fuerte, se eh, tendría y se entregaba en la casa, ¿no? Eh, y esa, esa desorientación espacial eh, fue el pero la tuvo la toda la vida. La o sea, tenía de reflexiones, era bastante limitada. Hacía cosas como, por ejemplo, esa costumbre de, de la cárcel cuando iban a comer de limpiar los cubiertos, porque los lavaban en unas máquinas y a veces se quedaban residuos de la comida y los presos tenían la costumbre de, de limpiar con una servilleta los cubiertos antes de comer. Bueno, pues él hacía eso en la casa, cada vez que yo lo veía con una servilleta limpiando los cubiertos que yo había lavado en la ciudad <risa> o sea, Pero ¿qué que tú haces y dice, ay perdón, porque sabía que a mí esto se pues, acababa de tiempo este, pero eso lo debo hacer eventualmente, pero lo hizo por mucho tiempo lo que quedó con él, pero toda la vida fue eh, que esa cosa de que él vive en una celda porque en la casa, a veces, eh, y lo hizo hasta poco antes de fallecer, recuerdo que un día eh, bastante cercano ya al, al momento en que, solamente, un día me dice, ¿Es que, es usted, por favor, buscame tal cosa. Y yo le digo, ¿dónde? ¿Dónde está el lo de las cosas. Y me dice, en las celda ya habían pasado casi 40 años de la falla. Y de eso es lo que Pero por el otro lado, la cárcel, aunque es perdura, él estuvo en eso iban tres cárceles: una al lo pasaron a Levenworth, que era una cárcel menos rigurosa, pero de Levenworth le pasaron de nuevo a la constitución de Alcatraz, que es un área, que es una cárcel espantosa, pero es de Alcatraz. Pero aún dentro de eso, hasta él, como tenía esa capacidad tan estupenda de hacer amigos, él tenía amigos en todas las cárceles y hacía un amigo y se convirtió en un defensor de los derechos de los prisioneros eh, y eso le, le costó este grande problema, pero él eh, era muy solidario con, con los presos, tuvo grandes amigos hasta el punto que ya él en la casa eh, todavía él mantenía contacto, lo llamaban amigos de él que habían estado presos con él hubo uno en particular, ¿verdad?, que se le escribió toda la vida, todos los años, y para, su, para la y para el cumpleaños de Rafael y para Navidad, esa carta o las papeles estaban ahí, con unas expresiones de cariño, también, fuerte. Bueno, es una cosa, ¿verdad?, interesante, porque es un ambiente tan hostil, pero sin embargo, eh, las paellas dos, sobrevivir y no solamente sobrevivir sino florecer gracias a, a, a la amistad, a la solidaridad, a esa cosa humana, esa conexión humana que él siempre pudo hacer nunca estaba donde estaba. Bueno, eso a si mí, era... sin que, ahorita que hablábamos de esa serenidad, a mí él nunca me habló mal de la cárcel, nunca. Si yo le preguntaba, pues me hacía anécdota. Y si sí, de vez en cuando, si sí, pasaba algo con los presos de aquí en otro país, pues podría pues decir, ah, sí, es que los carceleros a veces esto, pero él decía, como todas las profesiones, hay gente buena, hay gente carceleros respetables, dignos, y hay otros que son para los dignos. En todas las profesiones los hay. Pero él nunca, que yo recuerde, me hablaba mal, como, si sí, una queja de la cárcel, sino no era, ah, bueno, cuando estaba jugando pelota. O, pues, me acusaron de formar una huelga y qué sé yo, y después me hacía victoria, y pues, después al final, y en verdad sí, yo lo organizé, pero qué cariño. Pero no te lo contaba así, con una angustia, o una furia, o con un odio, que, que sería normal, pienso yo, para alguien que estuvo tantos años preso, que le tenía un rencor y un odio. A estos años, pues no. Él, lo, la enseñanza mayor, que yo no tengo planes, y ojalá que ninguno de ustedes nunca caiga preso. Yo no tengo planes de estar preso tampoco. Pero si por alguna razón pasara, yo creo que lo primero que yo haría es la enseñanza de... de en el y es pedirle al que maneja los libros que te traiga todos los libros de comportamiento humano, de psicología, de psiquiatría, para entender que cuando te vas a enfrentar a tantos años, por un día de cáncer, de lo que sea, cómo tú entender tu comportamiento humano y cosas como la depresión que te puede dar ahí adentro, la, la angustia y cómo tener las herramientas para lucharla tienes que ser tu propio psicólogo. Eso es algo que me repitió durante años. Que fue algo que hizo. Lo demás, yo creo que es lo que ha hecho toda la vida. Ante la adversidad, ella se lucha, se ataca, pero él lo hacía con un buen humor, un buen ánimo. No uh está -huh. Así que él nunca habló de la cárcel así. Y todo ese tiempo para escribir, para estudiar música, para sí. la guitarra. Ya o sea, sabía muchísimo de la música, no 다, no, de hecho, nosotros a la familia y disfrutaba muchísimo la o sea, música. Él usó ese tiempo de la manera más productiva, un no estaba en solitario. Él tenía una capacidad de estar consigo mismo. A veces en la casa se sentaba en el sillón y estaba como calladito y yo estaba haciendo con directo. A que te tenga. Eh, Cuba, que nosotros tenemos una entera en el techo y él siempre una las noticias de Cuba y Carla Habana Cuba. Y dijiste, ¿qué que es que eh, venga? Para que oiga las noticias de Cuba o, o tabla de Habana. Y me decía, no, no, no, es que estoy pensando. Estoy pensando. Y estaba, o sea, pensando activamente. <risa> y sentaba en el sillón y tenía esa capacidad de concentrarse y de pensar en lo que fuera, en situación, en problema, y cuando terminaba, o sea, cuando se paraba, a veces me decía, ¿puedes ven conmigo a la computadora para que me a escribir tal cosa, si había tenido un poema que si si tenía mental, o si no, si había una situación en el país muy compleja, y seguía pensando y dándole vuelta hasta que salía con una idea tan fuera de la caja. Porque a nadie se le había se, se le había ocurrido mirar el problema desde de esa perspectiva, pero él, él la, la había visto, ¿verdad? ¿Para ambas no había pensado en esa posibilidad o no, no había visto el problema desde ese punto de vista? Porque él podía estar con él y no necesitaba tener radio, porque nosotros estamos tan acusado al ruido, a veces Aún cuando estamos solos, prendemos el radio, tenemos la televisión y ahora estamos viendo, pero como que necesitamos el miro para que nos acompañe, él podría estar solo, él mismo, aviso? Bueno, pues aprovechemos los dos minutitos que ya nos van quedando, que aunque no lo crean, ya hemos hablado aquí 49 minutos, así que eh, un poco para hablar sobre la solidaridad de Rafaelito con esa patria grande, como él le decía, con los países centroamericanos, latinoamericanos, también incluso con Palestina. Eh, o sea, tenía una mirada como internacionalista de, de las cosas, y aquí también lo expresaba su, su poesía. Para enmarcar este comentario que nos hace Rafael Anglada, ha hecho varios, pero él hace alusión a que la libertad de nuestros cinco héroes, y estoy leyendo, de nuestros cinco héroes nacionalistas, se la debemos en gran medida eh, en un tanje pensado y, obses y obsesionado por Fidel y la revolución cubana. Así que, ¿podemos hablar quizás cuál era esa relación que tenía Cancel con los cubanos? Eh, si pudiéramos aprovechar estos minutos para hablar un poco sobre eso. Rafael, para Rafael, Cuba no era ni siquiera su segunda patria, Cuba siempre fue su otra patria. Querida y querida, yo pienso que como quería Puerto Rico, cuando estábamos en Cuba, anhelaba Puerto Rico, cuando estábamos en Puerto Rico, anhelaba a Cuba. Eh, eh, él tenía un amor, una, unos amigos, una, una familia que se había, que, que habían ido elaborando a través del tiempo. Ciertamente, eh, la escarcelación de los nacionalistas eh, se logró gracias a Fidel, que ya la campaña estaba este, bien intensa, pero la escarcelación no ocurría. Y entonces Fidel propuso un intercambio de eh, eh, personas que tenían presos o sea, preso en Cuba por este con, con escenario y por operar en la revolución y entre ellos había un preso que era muy cruciado para Estados Unidos, que era un americano, se llamaba Lawrence Blanche, que era, el que trabajaba para las CIA, y, y entonces, que, que vendió más ¿no? Eh, yo los a todos, eh, ustedes vivieran a los nacionalistas. Y ese cambio no hijo de de la mesa, nos hizo público, primero salieron los nacionalistas, y un poco después. Salieron en los, los presos estadounidenses. Eh, así que yo siempre pensé que, que esto fue lo que le dieron como un final, ¿no? La campaña estaba muy fuerte en Periodismo, en Estados Unidos, en internacional. Y ya la cruz, por unos documentos que pues, salieron posteriormente, pienso que de la decisión no estaba tomada. Pero como los nacionalistas no iban ni a pedir perdón, ni a aceptar que le impusieran condiciones. Pues Estados Unidos, como que estaba buscando una manera que para ellos fuera un poco decorosa, ¿no? Que, que no parecieran que estaban saliendo demasiado. Pero cuando ven su ofertas, pues ya no hubo más claridad. ¿no? Como un camino de prisioneros, sí, esa fue la, la última ficha. Pero si no llega a ser por las miles de cartas de personas, en sí, la de marcha, periódicos mm -hmm. como Claridad, o con todas las luchas por los prisioneros políticos, eh, pues en el caso del viejo, los otros tres, tres, tres, tres, tres, tres cuatro. Cuatro. que salieron, no hubiese pasado. Así que cada vez que sí. tengamos un preso o vaya alguien de otro país, tú te estás viendo, escribe, escribe una carta a tu gobierno, al gobierno que sea, que eso sí ayuda muchísimo. Sí. el pero si no fuera por entidades como claridad, mira, Rafa, se ve, voy para el segundo anuncio. Así que, <ríe> que si no fuera por como claridad, mira, 787 siete llama ahí, saca el, el, el, el, como el pay para la TH móvil y dona. Por, fuera por entidades como esta, ¿Eh? primero que no conoceríamos nuestra historia. Ustedes son el archivo histórico desde de la conciencia y la dignidad de del corazón de Puerto Rico. Y eso hay que apoyarlo. Si gastamos en el cine 10 pesos en una porquería de película o qué sé yo, que no es ni de aquí, apoyar de aquí Pero ¿por qué no le vas a dar 10 pesos a la claridad? O 50, o 100, o 5 mil, lo que tenga. Pero que tenga <risa> 10 pesos hoy antes de acostarte, si no, nos vas a dar tranquilo. Y mira, este que está aquí, Rafael Cáncer Miranda, un saludo a, a Eric Sanders, que fuera el tipo de... <risa> No esta noche si tú no le donas 10 o 15 pesitos a Clarita, pues, no lo no, que tú puedas, ahí no vas a dormir tranquilo. Así que, pero esto es en serio, bueno, vacío en era papi, pero claro, en serio. Claro. Papi sí que le adoraba mucha claridad y creía mucho en la labor que ustedes hacen. Así que el que está viendo esto hoy cuando lo vea, y coño, yo no me voy a dormir. Coño, Juan Rafa, te voy a hacer un regalito. Uf, y dona la claridad. O oh, si no, mira, comprando para aprovechar, para seguir en este hilo de, de anuncios. Comprar este librito es que que este se publicó. y la claridad. Este, mira. este, este, este libro. libro se presentó aquí. Yo Creo que fue una de las últimas actividades que se habían realizado aquí antes de la pandemia también. Eh, en la carpa, en la denominada carpa sí. roja, en las afueras de la sede eh, sí. del grito penúltima, sí, la, ah. la, la, ahí fue la, la que se hizo la primera presentación de su último libro el noveno sí. libro que, cuando ya se sabe el libro me dijo yo quiero que la, la primera presentación sea en y eso fue en diciembre del 2019 y ya en enero él estaba pues, pero sí, él, eso fue la primera presentación de su último libro y la última entrevista que él dio en vida, en casa, ya en la cama, de, de a los sí. pocos días, la última entrevista que él dio fue a Clarita. Sí, y Alida fue con Edwin, con Edwin la Nación de, de Puerto Rico en Cuba. Pero vamos a visitarlo, a verlo por todas las horas para entrevistarlo, pero él cuando ve a Alida, él dice, oye, entrevista para Clarita y él le dice... Bueno, ¿y qué quieren saber? Y la vida me mira como, ¿qué le ah, pasa No, Rafaelito, venimos aquí a verte, ¿cómo tú estás? Y qué sé yo, sí, sí, pero ¿qué quieren saber? Y eso es algo que él decía mucho en sus charlas o en entrevistas, ¿qué quieren saber? Porque él no iba a hablar cosas que tú no quisieras escuchar. Si tú querías saber de la cárcel, te hablaba. Si querías saber de la lucha actual, pues te hablaba de eso. Así que él le estaba dejando saber, oye, esto es una entrevista que te estoy dando claridad, y esa fue la última que yo. Todavía. Sí, pero él, él amaba claridad, tenía él. Desde que estaba en la cárcel, de claridad para él, fue la pérdida de la información de lo que estaba pasando en el país a través de las páginas de claridad, en lo que ocurrió en Cuba también, en Latinoamérica y después muchos de sus redactores y la gente de claridad con él también, se convirtieron en grandes amigos de él. igual sí. que Guamari, que era amigo eh, de él desde, desde la niña, ¿no? Entonces, ya, eh, estuvo siempre en una gran devoción por pues, claridad y cuando llegaba los tiempos él estaba pendiente este, a ver qué podía hacer, cómo podía ayudar para este, este, realidad, que Claridad pudiera sobrepasar la crisis y en el festival cuando llovía. Aquí una tragedia en la casa, cuando estaba el festival en curso y empezaba a llover, eso era grave. Drame. Bueno pues casi siempre porque esos festivales y siempre terminan agua Entonces, eso ponía, esta era una de las cosas que a él lo ponían mal de verdad cuando estaba en el festival y empezaba a llover, se tiene que él tiene una teoría, se tiene que escampar antes de las cuatro, porque si escampa antes de las cuatro, la gente va. Pero si a las cinco a las seis está lloviendo, como bueno, nos quedan unos poquitos minutos, pienso eh, que ustedes, como diría el video, que algo que quieran saber, que más no se quede en el tintero, que nos digan o alguno de los comentarios. Sí, bueno, comentar preguntas, no, no han hecho preguntas. Si hay un comentario, mira, sí. pero yo, yo tengo un, un comentario porque estamos hablando de solidaridad y una de las cosas también que yo creo que son importantes, de que, que quizás habría que hablar un poco más. Eh, no ahora, ¿verdad? Pero en otro momento, y, escribi y escribirlo. Es la solidaridad de, de, de Don Rafa con los movimientos de liberación dentro de los Estados Unidos. Hay una, hay una foto eh, icónica que lamentablemente yo no sé cómo compartirla en, eh, aquí. Eh, es del 77 en Marion, Illinois. Eh, y ahí aparecen eh, tres, tres personas de diferentes movimientos. Obviamente, Don Rafael Cancel Miranda y está Germán Bell de las Panteras Negras y Leonard Peltier, que es del, era del American Indian Movement, que, que son, eh, es decir, una foto de tres presos políticos eh, importantes en la historia y sobre todo en la historia de, de movimientos de liberación en, dentro de los Estados Unidos, eh, que esa, esa solidaridad de, de Don Rafa se extendió también a, a, eso, a esos movimientos. Eh, yo voy a compartir la foto porque es una foto espectacular eh, en, en la página de Facebook de Leroy porque es la única que sé usar para. Podemos bueno, poner aquí en los comentarios, Rafa, Arilo, en los comentarios ahorita cuando finalicemos. Si, sí. si no me si no la pasa y yo lo. Yo lo hago. Dale, yo te la, yo, yo te la envío. <risa> una anécdota de, igual que ahora quizás tú viajas para la gente joven a cualquier y los no jóvenes a cualquier parte del mundo y dices que eres de Puerto Rico y probablemente te digan reggaetón porque eso es lo que está ahora en el planeta que más se nos conoce, antes era la salsa o los boxeadores, ahora mismo pues el perreo pero en, en los, los miles bajitos por ahí, yo fui a hacer un proyecto con los nativoamericanos de Montana o sea, Montana es un estado que no mucha gente menciona, ¿quién va para Montana? un, un estado muy lindo pero bueno, pues allí fue con un, un arquitecto con un proyecto de hacerle vivienda y, y enseñarle a ellos cómo construir una vivienda bueno, pues estoy allí, y pues ellos saben que yo llego, y, pero yo digo, ¿quién rayo me va a conocer a mí? No era Montana nada más, era una reserva esta de americanos en la, la cínsura de Montana. ¿Qué? El gringo de Florida no sabe ni dónde está Puerto Rico, ¿qué rayo van a saber allá, eh, por trepado por Montana, dónde está Puerto Rico? Bueno, pues, por mi nombre, un día el profesor con el que fui me dice, mira que este grupo de los Northern Cheyenne, era, eh, quieren invitarte trae el traje baño que vamos a hacer algo de noche, y yo pero aquí no hay nada que hacer, esto es una tierra desierta, que traje baño de noche, para qué, bueno pues cuento el largo, pero llegamos para allá y había lo que llaman un suet, como un iglú, pero no, no de no de hielo, sino un tipi esto, un, un sweat un sauna, eso es, eh, que era para actividad religiosa, la cosa es que yo veo eso, y ellos están con las piedras calientes y la cosa, y yo digo, pues, yo me metí aquí, nunca había tenido esa experiencia, que es muy común en, en Latinoamérica, pues me meten allí, traen a los líderes religiosos de todo el área, de los novedores en Chayán y empiezan a hacer sus cánticos y sus cosas en, en su idioma, y yo digo, pero y qué yo estoy, a, qué yo hago aquí? Me que baño sudando como un perro. <risa> yo, o sea, mágica, pero yo decía, andaba el carajo. Estoy dentro de una película. ¿Qué es esto? Y ahí viene uno, y después de sus cánticos, dice que están haciendo eso porque se le sonó el nombre de Rafael Cancel, porque ellos habían enterado que Leonard Peltier, que es el de la foto, mm. le había regalado su collar de guerrero a papá. Y en esa cultura, o sea, tu collar de guerrero tú no se lo das a nadie, eso es tu máximo baluarte eso es tu collar de guerrero. Y él se lo regaló a Rafael Cáncer Miranda. Sí. Y esa noticia se regó entre las comunidades nativoamericanas de todo Estados Unidos, hasta allá en las cínsoras de Montana, y por el nombre del viejo, que como el bullo cargó ese nombre, eh, pues le sonó, buscaron y dijo: Espérate, este es de este, que este tipo no llegó aquí de casualidad, o sea, estoy creyendo más en la mística. Eh, y, y bueno, hicieron una experiencia pero mágica y religiosa, y pidieron por el pueblo de Puerto Rico, por el pueblo cubano, por los prisioneros políticos, y le estaban dando gracias al universo de que yo estuviera allí presente, representando a Rafael Cáncer Miranda, que es orgullo, que yo sentía la energía de Elena Alpertiel, a través del ahí a, de sí. a través de sus hijos, de sus hijos. Bueno, una, una experiencia mágica, que veas de cómo, por esa foto que tú mencionas, Uh -huh. oh, y la lucha unitaria internacionalista pues mira, sí. hasta en las cínsulas de Montana ha llegado la lucha de Puerto Rico gracias a Rafael Tassi, esto, esto está como para cerrar con broche de oro no me no, no atrevo ni a hablar nada más <risa> pero eso un poco también deja, deja que decir también de esa espiritualidad que tenía Rafaelito porque ese es otro de los de las vertientes de su vida que también se veía su poesía, eh, que después podemos hablar en otro live, porque eso es tema para otro live, pero, pero sí, hasta este punto también llega esa conexión espiritual, no, lo podemos también redondear de ese tema. déjame sí, sí. Eh, para hacer la verdad recordar, que también queremos recordar que el domingo 18, Rafael hubiese cumplido 90 años de edad. Y entonces estamos un poco pues, celebrando su vida, ¿verdad? Como siempre hacemos. Y el domingo se subirá a la página del proyecto Sendano Patria, el se estilamati, sentanopatria.com. Es una especie de archivo histórico que hemos ido subiendo poco a poco los documentos históricos de Rafael. Y el domingo ya incorporaremos el segundo volumen de su carpeta. También ponemos los documentos de la descarcelación firmados por cárcel, que son documentos históricos muy interesantes, y algunas fotos. Así que eh, para ver eso que estará en el aire el domingo, antes de su cumpleaños, le siguen sembrando patria .com, y eso los conecta con una página en Facebook cuando pueden ver todos los materiales. Sí, la página en Facebook también es Rafael, en nombre completo, así tal cual, Rafael. Mira, lo que pasa es que esa página tiene muchas cosas. Y lo que te interesa es ver estas cosas en particular. Si estás claro. nombrando patria.com, te lleva claro, a Facebook, sí. pero te lleva directamente al post relacionado con bueno. el país. Así que este domingo pueden ver la carpeta de otro, de otro documento histórico. Bueno, pues están todos y todas enterados y enteradas. Bueno, esta, esta ha sido una charla muy bonita de celebración de la vida de Rafaelito y agradecemos a ustedes dos que, que continúen hablando tan bonito sobre Rafaelito. Eh, okay. y su... sí, sí, gracias a ustedes y ya saben, no te olvides <risa> Ley Dona, Ley Dona, que este es el periódico La Nación Puertorriqueña, y si algo al viejo lo ponía tenso, era Xiomaro Rusti, que es el que reparte claridad por el mundo. Y él no llegaba el día, y él decía, oye, martes, y, ah, oye, me ¿no han dejado claridad. No, ay, listo. Oye, que se lo. aquí, aquí dice dice Maribel, a todo todo con eso que estás diciendo, Rafaelito, Maribel Franco de La Claritienda, que era a pesar de que estaba suscrito al periódico y venía los jueves aquí a buscar su copia. Ah, sí. Sí, sí, yo ah, sí. recibía, pero iba también Bien, a visitar a tomar café y a charlar con ustedes. Okay, gracias por la gracias. labor que están haciendo. Yo sé que el viejo les agradecería de mucho corazón los respetaba, los admiraba y ustedes quizás no lo piensan pero yo sé que los ojos del viejo ustedes son un baluarte de la patria puertorriqueña esto que están haciendo ahora todos los a la clara, todos los artistas gráficos periodistas, fotógrafos toda la familia de Claridad han hecho una labor que ni tienen ni, ni idea de lo que esto va a valer de aquí a 100 años eh, el archivo histórico que ustedes están creando así que de corazón de la familia del viejo se lo agradecemos y para donde vamos siempre y que viva Puerto Rico libre y que viva Claridad que así sea. Gracias. <risa> Hasta la próxima. Buenas noches y gracias a las personas que se organizaron. Nos vemos. Nos vemos. Bye.